hola amigos y bienvenidos una vez más a en busca de la verdad pues sí, la noticia que se está dando a bombo y platillo es que china va a crear pues una luna artificial para diferentes eh, fines y diferentes usos esta luna pues sería como una perdón <coughs> sería como una especie de satélite artificial que, eh, pues bueno estaría a una cierta altura se desconoce por completo a qué altura estaría incluso se dice que se sería visible desde otras zonas del mundo es decir desde otros países es muy curioso porque no hay muchos datos en relación a la fabricación no hay muchos datos en relación a nada de lo que se está hablando pero esta esta Luna sería una luna pues un tanto experimental y que sería pues destinada a iluminar la, la ciudad de Chengdu. Esto ya se pudo, se pudo realizar por parte de Rusia ya hace bastantes años, yo recuerdo que era joven y se llevó a cabo este experimento y llegaron a iluminar pues una pequeñita zona de Rusia pero aquello tuvo pues una serie de problemas porque el día estaba bastante nublado una serie de problemas se continuó un poco más con este proyecto y aquello pues bueno se desechó pues, por problemas económicos rusia no pudo continuar pero algo parecido ya se hizo hace ya algunos años esta luna eh, pues sería lanzada desde desde china y pues a través de unos espejos reflectores eh, podría medir incluso hasta unos 80 metros de, de distancia de punto de un punto a otro y que cubriría pues una zona amplia de la ciudad de Chengdu esto pues tendría diferentes fines uno de ellos sería pues ahorrar luz eléctrica otro de los fines sería poder reorientarlo en caso de catástrofes naturales o, o algún tipo de catástrofe pues para poder iluminar la iluminación que tendría esto pues bueno sería pues que estaría orientado de tal forma que habría un reflejo del sol hacia la tierra es decir que sería a modo espejo pero no sería mayor que un atardecer <coughs> perdonar que estoy un poquito resfriado no sería mayor que un atardecer es decir que sería entre 5 y 8 veces una luminosidad mayor que una luna llena esto yo lo veo pues un proyecto bastante interesante pero claro rápidamente han salido ecologistas a bueno a decir que esto podría causar ciertos problemas en el ecosistema y que pues podría cambiar la rutina de los animales, eh, las plantas, en fin, que esto podría eh, cambiar un poquito, ¿no? Bueno, esto en realidad no se sabe mucho de esto, no se sabe gran cosa porque esto se ha informado a la revista de Guardian, incluso en la National Geographic, podéis eh, ver que también se ha publicado. Pero en realidad esto no se sabe exactamente qué es. Esto responde al Instituto de Investigación del Sistema de Microelectrónica para la Ciencia y Tecnología Aeroespacial de Chengdu. El nombrecito es largo, ¿no? Pero parece ser que esto pues se quiere llevar a cabo. Se están dando unos plazos hasta el año 2020 y que incluso <coughs> se podría eh, hacer más lunas de este tipo para iluminar otras zonas de China. Pero cuando buscas un poco en la noticia, pues ves que es una nota de prensa. O sea, no eh, se ha informado de nada relevante. Es decir no se han visto pues pequeños proyectos ni nada eh, relacionado a que esto sea real esto parece ser por lo que están diciendo en algunos medios que esto es una intención es una idea o sea es un proyecto que se ha hecho sobre papel y que se ha filtrado a diferentes medios de comunicación occidentales este proyecto está basado en el modelo ruso que ya os he contado que funcionó de aquella manera y pues estarían los chinos pues interesados incluso en que esto pudiese llamarse luna artificial y que pudiese atraer al turismo esto también se ha publicado en life science la verdad es que cuando accedes a, a esta a esta noticia no hay mucha explicación de lo que realmente eh, parece que podría ser es decir incluso el, los titulares dicen que pues podrían construirse pues hasta dos y tres lunas más de este tipo pero claro esto parece ser que lo más probable es que esto quede en una serie de noticias y quede en el papel o quede en un, unos planos en autocad o en, en fin en modelos en 3d en ordenador porque esto no tiene visos de que se fabrique es más parece que se ha hecho un presupuesto un presupuesto cotizando lo que podría costar este proyecto pero también os digo que por otro lado las autoridades chinas dicen que no es viable O sea, esto es lo más importante porque <coughs> da la sensación de que se le está dando mucho bombo y platillo pero las propias autoridades chinas dicen que tienen otra serie de carencias y déficits como para tener que hacer un proyecto de este tipo cuando la luz eléctrica pues prácticamente llega a todas las ciudades de china así que vemos que esta noticia se ha engrandecido para darle un poco de bombo y platillo a china en este caso pero que en realidad todo puede quedar pues en un proyecto escrito y que no hay visos de que esto esté ni tan siquiera en fabricación de hecho cuando intentas acceder a toda la noticia completa te dicen pues que no que esto es un proyecto que esto de momento no se está llevando a cabo así que yo lo siento mucho veo que en algunos sitios está diciendo que se va a construir una luna y que va a parecer que va a ser habitada por personas y e incluso por seres extraterrestres y etcétera etcétera y todo esto aunque es una idea original pero que no se ha llevado a cabo ni tan siquiera tiene visos de que se esté fabricando así que amigos os dejo este pequeño vídeo por aquí es algo curioso y si es cierto que eh, por otros lados se está intentando pues bueno eh, intentar resolver no como la terraformación de marte si se puede hacer pues colonias eh, tecnológicas en la luna nuestro satélite en nuestro propio satélite en la luna y que esto podría ser incluso la base que impulsara para llegar al planeta marte a nuestro planeta vecino pero claro esto de momento pues son también proyectos que algunas aeroespaciales, NASA esa o las privadas como la del señor Elon Musk, ¿no? de SpaceX, pues que están en proceso de desarrollo, pero que no hay nada que nos diga que, oye, esto va a ser viable, esto es algo que se esté ya construyendo y se esté trabajando para ello. De momento, pues no se sabe realmente hasta dónde puede llegar todo esto lo interesante pues sí sería pues oye decir eh, tenemos una base en la luna o podemos formar terraformar marte y darle pues una atmósfera eh, más o menos respirable y que incluso hubiese una colonia humana en el planeta rojo esto sería lo más idóneo pero de momento nos vamos a quedar con esta noticia con estas noticias y con ganas de que todo esto pudiese proliferar Así que yo creo que es una buena, un buen intento, una buena noticia, pero como vuelvo a repetir, esto no está terminado. Así que chicos, nada más, si queréis podéis dejar aquí abajo vuestros comentarios y pues nada más, deciros que muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima amigos.